Las aceras y contenes enfrente del Liceo Manuel María Castillo, sector El Capacito de esta ciudad de San Francisco de Macorís, están totalmente destruidas, por lo que los residentes hacen un llamado a las autoridades del ayuntamiento para que solucionen la problemática. En la calzada que se han roto varios pies muchísimos estudiantes y inclusive la mamá del profesor Víctor Olivo se rompió un pie ahí la que vive en la esquina. Y ustedes los periodistas, que son los que deben informarle al país lo que está ocurriendo, ni siquiera le interesa enfoque en país para que ustedes vean. Y la esquina que es el lago de la muerte, lleno de pudredumbre. Y a Ale solamente le interesan los parques. Yo no sé por qué es enemigo de la foresta. Todos los árboles lo tumba Entonces, ¿qué es lo que pasa? NTN, su noticiero regional. Robinson Blanco.